Saludos comunidad biocéntrica. un lunes más con nuestros aportes eh, profundizando en la teoría y en la praxis de biodanza. Ah, hasta ahora los vídeos que he ido colgando han sido fruto de temas que en ese momento eran pues como emergentes o que me parecían interesantes para el tema, para el momento. Pero ahora en esta nueva temporada he decidido que basándome en los dos volúmenes de la teoría de biodanza de Alap, que todos ya conocéis, pues voy a hacerlo de una manera más sistematizada. Y voy a empezar desde el, desde el mismo capítulo 1, en donde las palabras de Rolando Toro empiezan a definir en 21 puntos concretos qué es la danza de la vida. Entonces voy a hacerlo de manera sistematizada, eh, abarcando, pues, fragmentos de los textos e ir avanzando en la misma dirección que, que los libros. ¿Por qué lo hago así? Porque tengo la sensación de que puede servir para inspiraros en, en esa parte de, la, de los cursos regulares de biodanza en los que en la parte verbal usamos estos 15 primeros minutos eh, para difundir y para contextualizar la biodanza entre los participantes para que sepan de dónde vienen los efectos, por qué y la profundidad del sistema. Entonces quiero recordar que los textos de eh, originarios que ALAP sistematizó en el año 1991 y que son los textos de los que bebemos parten de los primeros textos originarios de Rolando que él fue escribiendo en la década de los 80 y que sistematizaron en el año 1991 y que posteriormente, a partir de esa sistematización, se crearon los cuadernos de texto que son los que sirven para la formación de docentes, que a mi entender eh, carecen de información muy interesante, de, que, de las palabras de Rolando en la, en la formación. Entonces yo me voy a remitir a esos dos, dos volúmenes, que es donde yo encuentro la esencia del de coraje que tuvo Rolando de, de hacer realidad un sueño, que es un sueño que en realidad todas las personas en esencia podemos llegar a tener de una manera u otra. Pero Reolando tuvo el coraje de llevarlo a cabo, de llevar a cabo ese sueño de, de vivir una experiencia terrenal de plenitud, de placer, de, de gozo, de felicidad. ¿Y cómo lo hizo? Pues insistiendo, insistiendo creando, estudiando, analizando, valorando y continuando sin perder el foco. Y entonces esto me parece muy interesante y creo que es, esa es la real, real genialidad de Rolando. Es llevar a cabo su, uh, su sueño. Y entonces cuando nosotros vamos a favor de la vida, en algún momento la vida va a decir ¡Ah, sí! Esto vale la pena. Es un proceso. ...Rolando pasó una temporada... Uh, ...no sé si... ...a mí me gusta ver vídeos de Rolando Toro... ...y entrevistas que le hacen... ...y en una de las entrevistas... Rolando, ...Rolando dice... ...que él cuando llegó a Argentina... ...para difundir... ...y de allí pasó a Brasil... ...pues en, lo, en la última época... ...de Argentina... ...cuando ya pasó a Brasil... ...que él estaba en una situación económica... ...muy pobre... ...fíjate si era tan pobre que tenía las suelas de los zapatos agujereadas. Mira qué dato. Y que él cuenta que en algún momento lo, lo cogieron en brazos para vitorearlo, para decir, wow, Rolando, o sea, qué bonito esto que estás creando, y cómo te honramos, lo, lo, uh, lo alzaron. Y él estaba mucho más preocupado para que no vieran los agujeros que tenían los zapatos, que en ese momento de celebrarlo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque nosotras como facilitadoras y como facilitadores, vamos a pasar, hemos pasado, vamos a pasar o pasaremos momentos de muchísima frustración. De... Porque vivimos en un mundo en el que no quiere escuchar demasiado. Quizás las cosas están cambiando ahora y van cambiando, por supuesto que van cambiando, pero hay muchas personas que siguen sin querer escuchar. Y bueno, o sea, hacer clases de biodanza, que nuestros grupos sean cada vez más mayores, no es una tarea fácil, no es una tarea fácil. Pero esto no es para desmerecer ni para desmoralizar a nadie, es sencillamente situarnos en un contexto real que nos va a pedir mucho compromiso con la vida, un compromiso personal de amor y de servicio a la vida. Y en este caso, nuestra manera de servir a la vida es facilitando espacios biocéntricos. Y hay muchos referentes en los cuales referenciarnos, valga la redundancia, para conseguir realizar nuestros sueños y Rolando es uno de ellos, es uno de ellos. Entonces no podemos olvidar que si bien Biodanza hoy se conoce por todo el mundo, por todo el mundo, eso implicó todos unos años de sacrificio, de, de pobreza económica, de momentos muy difíciles, de, de ser expulsado de un país, en, en fin, quiero decir que no, no realizar sueños es una tarea de de, barrera, de de valientes, de guerreras y de guerreros de la luz. Bien, entonces, dicho esto, vamos a entrar en el tema 1 eh, del capítulo 1 que se, que se titula La danza de la vida. Entonces, Rolando Toro uh, empieza el capítulo con una frase que es muy común y es muy conocida dentro del mundo biocéntrico. ¿eh? Pero bueno, yo la voy a decir, que dice así. Dice, la base conceptual de biodanza proviene de una meditación sobre la vida o tal vez de la desesperación del deseo de renacer, de nuestros gestos despedazados, de nuestra vacil y estéril estructura de represión. Podríamos decirlo con certeza, de nostalgia y de amor. Esta es una frase conocida. A partir de allí, Rolando sigue eh, en, el, que en el texto enfatizando la importancia de asumir una nueva, re, una nueva sensibilidad en la manera de relacionarnos en la vida y dice explícitamente, di, dice, que nos reconcilie con la vida. Entonces, la palabra reconciliar, muy interesante, quiere decir, la palabra reconciliar viene del latín y quiere decir algo que ya estaba unido y que se separó, volverlo a unir, vol volverlo a reunir Y en este caso, Rolando dice, asumir una nueva sensibilidad que nos propicie reconciliarnos, o sea, volvernos a reunir, a fusionar, a unificar con la vida. Y entonces surge una pregunta y dices, ¿cómo? ¿Cómo vamos a reconciliarnos con la vida? Y Rolando lo tiene muy claro y dice... mira qué respuesta dice... Con una metodología que promueve una sutil participación en el proceso evolutivo. Y de repente dices... Que promueve una sutil participación en el proceso evolutivo. Y aquí hay una palabra importantísima, porque Rolando cuando hablaba y cuando ponía las palabras... Era muy meticuloso con las palabras... Sabía exactamente qué palabra usar y de ahí... Yo he aprendido un montón de palabras con él. Y hay que tomar atención. Entonces, aquí dice una sutil participación en el proceso evolutivo. Entonces, sutil. ¿Qué quiere decir sutil? Antigu etimológicamente, esta palabra sutil se usaba para hacer referencia a las telas delicadas, mm, suaves, frágiles, eh, muchísimo más que las telas normales. ¿sí? O sea, era algo como muy frágil, muy delicado, ¿sí? y se usaba sutil, una tela sutil. Entonces, en lenguaje figurado, cuando hablamos de los hombres y de las personas, eh, del ser humano, Sutil quiere, está, se identifica con las personas ingeniosas, con las personas que, que tienen el intelecto desarrollado de tal forma que perciben las cosas pequeñas de la vida, que tienen esa peculiaridad de percibir las sutilezas de la vida. Y en eso Rolando era un maestro, era un maestro él tenía la capacidad de percibir las sutilezas. Bien, ya tenemos definido esta sutil participación, o sea, delicada participación en el proceso de la vida. Está hablándonos de un punto muy concreto, ¿eh? que es el, es el ser delicado con ese proceso. Entonces, seguimos leyendo para seguir investigando, profundizando, y Rolando nos habla... Y dice concretamente, vamos, hemos de rescatar el secreto perdido de nosotros mismos. Entonces, pues cuando Rolando habla de secreto, ya está hablando de algo muy sutil, de algo que permanece eh, eh, oculto. A veces es tan obvio que pasa desapercibido. Y en este caso, Rolando, esa, esa sutileza que es obvia, pero por tan obvia pasa desapercibida, es el movimiento primordial, el que nos conecta con la vida. De tal manera que cuando habla de movimiento, Rolando, Rolando habla de vida. Porque la vida es movimiento. Si, si hay quietud, estamos hablando de muerte. Entonces, si la vida es movimiento, esa es el, la primera noción que tenemos de conocer el mundo a través del movimiento, a través de las sensaciones eh, corporales, o sea, de la cenestesia que nos provoca el movernos y relacionarnos con la vida. Ese es el primer conocimiento de la vida. Por lo tanto, es el primer conocimiento de del de el modo de ser en el mundo. Y ese modo de ser en el mundo pasa por el movimiento que Rolando asocia a danza. ¿Por qué Rolando asocia el movimiento como una danza? Pues hace referencia Rolando explícitamente a las danzas órficas, a, la, a los rituales tántricos y a las, a, a las danzas sufí. Las danzas órficas mmm, parten del mito de Orfeo y Eurídice, que eran amantes, matrimonio, que eh, reivindican el conocer la vida, conocer el mundo, conocer el ser a través de la experiencia, de la vivencia personal y no de la razón o de la filosofía. Y entonces, y en su mito, en su mito Orfeo y Eurídice se sumergen en el Hades, que, es, que está representado por un viaje de iniciación que se hacía hacia cuevas oscuras, muy subterráneas o de muchísima oscuridad, en la que allí a través de la danza, y de himnos o cantos órficos que llevaban al, al ser humano a la transformación, al, a, al, a la anábasis y la catábasis, o sea, al, al hundirse en la profundidad y de allí trascender el ego para ascender como un ser purificado, transformado en sí mismo. Estos son los ritos iniciáticos y en los mitos de Orfeo, en las danzas órficas, usaban la danza y el canto para llegar a ese estado de conciencia. Como ocurre en las danzas sufís eh, o sema, que también se llama, que son danzas tradicionales muy antiguas, muy antiguas, antes que, que el cristianismo se ubica en Persia y que... Pues estamos hablando a lo mejor de 6.000 años o así, y que el poeta sufí, el poeta sufí eh, Rumi en el siglo XIII pues como que las rescata de alguna manera y las, uh, las, uh, las incorpora como ese viaje iniciático que ya eran, ¿no? un viaje iniciático a partir del de giro constante que representa la... La vida, el movimiento de la vida en espiral constante, en ese giro constante con música, que es orden, que es el orden, que es cosmos, la música del cosmos, en ese giro constante, pues es como un viaje iniciático donde se trasciende el ego para entrar en estados de trance, en estados de transformación. ...de conciencia que nos, eh, nos llevan a conocer eh, la vida a través de la vivencia. Y también ocurre, como hacía referencia Rolando, en las ceremonias tántricas... ...donde Shiva y Shakti también son matrimonio Siempre es la misma representación de la energía primordial masculina... ...y la energía primordial femenina que son las energías creadoras de la vida... Entonces, en unión a través de rituales de danza, donde se reúnen en danza, en unión sagrada, en el caso de, de, las, de, de, los, de las ceremonias tránticas, es la trascendencia alquímica de la unión de los cuerpos como algo material en algo muchísimo más sutil, eh, que es el alma, donde se fusionan allí para Conocer la dicha, eterna, ¿no? eternamente renovada. Entonces, Rolando se referencia, cuando habla de la danza de la vida, se referencia en eso. ¿no? Y en, esa primera, en ese primer punto en el que habla de la danza de la vida, dice concretamente que es, que es realmente maravilloso. Dice, una sesión de biodanza es una, es una invitación a participar de esa danza cósmica. Y aunque pueda parecer una locura danzar en esos tiempos de desencuentros, esta, esta es la verdadera propuesta de vida danza. Y esta, este es el mensaje de hoy. Esta danza cósmica, ese, esa manera de entender la danza, es como nosotros proponemos espacios donde cambiar una misma, para cambiar a sí mismo la comunidad. Y para ello, las facilitadoras y facilitadores, pasamos por un proceso constante de transformación. No solo es titularme y, entonces, y empezar a, a impartir clases de bellodanzas y, y quedarme allí. No. Nosotros servimos a la vida. Con lo cual la vida es movimiento y eso quiere decir que estamos en una constante transformación, una constante revisión, una constante autoindagación para que ese movimiento de la vida sea realmente un movimiento y no nos quedemos atorados en algún momento en el que eh, podamos confundir el principio biocéntrico con cualquier otra cosa. Y entonces, este es el mensaje de hoy. La danza de la vida como movimiento primordial. Mi deseo es que sea inspirador, que te pueda servir en tus clases de... regulares de biodanza y que... y que a partir de aquí uses tus palabras y... Y... y florezca tu poética. Muchas gracias, amor y servicio. Hasta la próxima.